Te saludo nuevamente desde Crescante y eh, como tú sabes, tengo un desarrollo sobre coaching y, hay, y en una de las ramas que, que, que trabajamos es el team building y, me, y mucha gente me pregunta y es escéptica acerca de este tema del team building, pero te voy a poner un ejemplo claro. Eh, hay dos personas distintas, una que está dentro de un equipo de trabajo que... Eh, tiene cuatro personas y otro que está en un equipo de trabajo que tiene que hay ocho personas en el equipo de trabajo que hay ocho personas normalmente el líder pide que se reúnan una o dos veces por semana para definir las metas y clarificar y asignar tareas mientras que en el otro equipo de cuatro solamente se reúnen una vez al mes para checar y dar seguimiento a las tareas específicas si te das cuenta esto quiere decir que los equipos de trabajo tienen etapas de construcción y estos dos equipos están en diferentes etapas cuáles son esas etapas de trabajo bueno pues está la, la, la de orientación la etapa de orientación la etapa de insatisfacción la etapa de integración la etapa de producción y la etapa de finalización si tú quieres acelerar las dos primeras etapas para llegar a una etapa de integración, el team building es una herramienta poderosa para generar todas las reflexiones y todos los aprendizajes requeridos para construir una sólida relación de equipo. Nos vemos en la próxima. Espero te haya gustado este video.